Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario Rabbit. Estoy aquí preparadito para entrar e ir a rescatar a Edge. Sí, me he decidido porque al final es un personaje que ataca a distancia, en área... Me viene como muy bien. Así que, he puesto a Bowser, he puesto los Spark, he mejorado un par de ellos... Pero bueno, este es un, un reto bastante complicado. Porque al final... Eh, no los tengo todos bien... Etcétera, etcétera, etcétera... A ver... Aquí... Voy a saltar... Creo que voy a saltar con Peach y con Mario... Con Peach y con Mario... Así que vamos a poner aquí a Bowser... Y con Peach tengo la Gorrinadora que le va a hacer salir de ahí. Vamos a activar la Gorrinadora y la curación. Recuperación de Spar, perfecto. Fuera de límites, genial. Y voy a ir con Mario. Uno, dos. Porque con este no le llego. No le llego, así que con este activo el garra salvaje. Me va a tanquear y voy a activar los mecha. Van a por ese Fíjate Vamos a activar la velocidad rápida Porque si no Que le he dado sin querer Pues mira Se dividen los, los estos Así que Con Esta No le llego Me tengo que acercar No le mato ¡Uf! Como me mata Peach me va a dar un... ...un telele. Vamos a activar la vista de héroe para que lo mate. Asegurarnos de que lo mate. Sí, no me quiero arriesgar. Lo más mínimo. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a ir con mucha precaución. Vamos a ir poquito a poco... Hay que matar a los cinco, así que vamos a ir poquito a poco. No hay prisa ninguna. Vamos a posicionarnos bien. Mira, me ataca esto. Está bien saberlo. No llega ahí. Pero si dio el golpe en el culo, tío. Del culo, quiero decir. A ver, eh... Con Mario, con Mario, con Mario... Me voy a quedar aquí. Vamos a... Otra gorrinadora. Se le trocuta, pero no sale fuera. No me gusta. Vamos a acercar a Bowser. Como ya han quitado la vista de héroe, las cositas, vamos a acercar a Mario. Yo me quedo aquí un poco vendido, en verdad. Acerco a Bowser. Y quitarle la barrera, porque con Mario, si no, no voy a poder atacar. Creo que lo prudente sería saltar con Bowser, protegernos ahí, porque esta no no tocó nada. Ah, desde aquí sí. Quedo un poco vendido. Podría atacar, pero voy a curarme. Salto con Bowser. Hasta aquí, tampoco creéis... Le golpeo y le rompo la barrera. Le voy rompiendo la barrera. Con esta... Me voy a curar en vez de atacar. Y con Mario... Voy a activar... La vista de héroe. Y... Le voy a atacar... Ay. Aquí sí que me quedo vendido. Bueno, con un poco de suerte ataca la gorrinadora. Y le he dado 75. Creo que ya está. Está la gorrinadora. Me la mata de uno. Este me da a Mario. A ah, esto. Mm, quítalo de la electricidad. Eso no, no me ha molado. Pero bueno. Poquito a poco. Uh, que salen las mierdas estas. Qué rabia. Bueno, 341 nos viene espectacular. Vamos a activar los mecha. Ah, no puedo. Pues mira. Vamos a... Ataque de salpicadura. Y os voy a explicar para qué. O lanzo este para atrás, o lanzo este fuera. Lanzo fuera, 110, y se queda ahí que se le puede tocar. Vale. Vista de héroe. Con Mario ahora va a ser una constante vista de héroe porque se recupera en un turno. Vamos a matar a este... Y ya son dos que tenemos fuera Y con esta... Es que tampoco me quiero arriesgar Con esta A ver, ¿cuál es el límite? Aquí es el límite Para golpear a este Pues voy a golpear a este Me quedo un poco vendido con Bowser, en verdad y con lo que salga Pero como están los mecha... Y... El garra salvaje... ¿Cuánto le queda de recuperación? Buah, La gorrinadora aún le queda. Tres turnos. No mola. Vista de héroe... ¡Lo matamos! ¡Nos quitamos! ¡Nos quitamos ahí bien, eh! 700, ojito, eh. Nah, Bowser yo creo que en este turno muere. ¿No me ha, no me ha golpeado eso? No me ha golpeado, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! ¡Se queda pillado, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Mierda de juego! No me lo puedo creer Ya me ha pasado otra vez ¿Pueden quitar las animaciones? Controles, cámara, sonido, interfaz. A ver si con esto... No, tío, no me lo puedo creer. Pues sabéis que os digo, voy a intentar, cierro el juego, no vuelvo a abrir, y con un poco de suerte está en la misma batalla. Me está tocando mucho la moral, tío, se queda muchas veces, más veces de las que veis, se queda pillado. Tiene que solucionar esto Ubisoft, tío, Ubisoft, solucioname esto ya. Arranca el jueguito... Yo estoy perdiendo aquí el tiempito. Y para para una vez que tengo prisa, porque me voy de viaje de Semana Santa, quiero dejaros vídeos preparados para todos los días, pero no voy a poder. A este paso no voy a poder. Vamos a ver. A ver dónde arranco. Continuamos, estamos al 74%, chicos. Continuar la aventura. A ver dónde me deja, ¿eh? ¿Dónde me dejará? Antes del turno, después del turno, me tocará empezar la partida. Se me habrá fastidiado toda la partida. Me tocará empezar de cero todo. Tiene pinta de que me va a tocar empezar de cero todo, ¿eh? Pues vuelvo a empezar. Fijaros vosotros qué bonito todo. Pauso la grabación e intento dejarlo más o menos donde estaba. ¿Vale? Y ahora vuelvo. Bueno, chicos. Estoy de vuelta. Estoy más o menos en el punto anterior. Me acaban de fastidiar los mecha que han quemado a, a uno. Y me han fastidiado, la verdad. No os voy a engañar. Me han dejado a Bowser aquí al lado de esto. Me lo van a matar ahora mismo. Así que, aunque sea un 0% de probabilidad. Me voy a quedar detrás de este. Y... Es que no tengo opción ninguna de golpear a este. Solo le hago daño desde aquí. Ahí. Le hago algo de daño... 44, le rompo la protección y este me lo han congelado al morir el otro. Así que nada. Eh, Bowser muerto. Con lo bien que iba, ¿eh? Con lo bien que iba, que tenía tres muertos. Me atacan a Bowser y salen ahora dos de ahí y ya está. Una Virgen, tío. Hay que tener mala suerte. Me matan a Bowser que puede... Romper todos los escudos de estos lobradores Nah, es vergonzoso, tío Vergonzoso, tío Vergonzoso Y sale otro más de este El daño en área que tenía, lo pierdo da nah, vergonzoso Eh... Vete, vete arreglando esto, amigo mío Vete arreglando esto porque lo, lo tuyo no tiene nombre lo voy a dejar, voy a dejar la partida, os la voy a enseñar para que veáis la mala suerte. Eh, no quiero repetir el vídeo, lo repetiré, repetiré esta fase, pero es vergonzoso completamente. Me alejo lo máximo posible, no le golpeo por aquí. Hay que tener un cuidado, pero vamos... Me salen de estos que tienen más vida, pero al menos pienso que sí que voy a poder sobrevivir con esto. Si ataco a estos, sí que pienso que voy a poder sobrevivir. Pero matar a tres más de estos me va a llevar mucho tiempo. Ya lleva 13 minutos el vídeo. Con los lobradores dando por saco. Oh, es que va a ser un, una tortura este, este vídeo, ¿eh? Perdiendo, perdiendo a Bowser. Si llego a tener a Bowser, los dos lobradores están juntos, hubiese golpeado a los dos, poquito a poco, más los mecha que entretienen. Nada, eh, eh, esto no, no tiene nombre. Sorteamos aquí. Nos intentamos proteger. ¿Me compensa golpear a solo uno no? Prefiero golpearle a este. Y... Por poco que sea, me cubro aquí. Me voy a venir. Sorteamos esto. Y desde aquí le puedo golpear. Así que... Que no sé si curarme. Voy a ir con Peach a curar. Por poquito que sea, ya me puede dar la vida. Esto. Como ya sabéis... ¡Uh! Tengo... No hay vista de héroe de ellos. Tengo posibilidad de acelerón. No me quedo encerrado. Que a veces pasa. Ya sabéis. Porque ahora me sale 0%. Cero... Porque ahora me sale 0%. ¿Se ha movido o qué? Tío, esto es vergonzoso, ¿eh? Golpeamos. Un poco de crítico. Y... Vista de héroe. Eh, la vista de héroe va a ser constante Constante, pim pam, pim pam Vista de héroe, vista de héroe Se quedan ahí, pues perfecto Me viene perfecto Le golpeamos No me da la congelación Y ahora salen otros dos Entiendo, de esa grieta Es que ahora encima de las grietas No las puedo romper en este nivel Buah, es que Me salen grandullones al menos que puedo medio lidiar con ello. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pensé que me iba a congelar y me iba a quedar ahí. Ya me la mataban. Le golpeo. Le golpeo. Activo pista de héroe. Va a ser aburrido, ¿eh? El, el proceso ahora va a ser aburrido La lobradora La gorrinadora, perdón Recuperación de Spark ¡Pero qué manía tienes de saltar a la vista de héroe, tío! Es que no me lo puedo creer Siempre hacen lo mismo Siempre hacen lo mismo Me saca de quicio, tío Saltan dentro de la vista de héroe, pero... ¿Quieres golpear? Que golpeas a tres del tirón. Me los mueves, me los tiras fuera, les vas quitando 100 más de vida. A ver. A ver, a ver. Vamos a ver que la están peinando porque ya me veo, ya me veo el delito del agorrinador que me va a acercar. Esto. Ya me lo veo venir. A ver, vamos a coger a, a esta y la vamos a sacar de ahí. Buah, es que ese sí se baja por ahí. Me voy a quedar aquí. Y luego ya me lo pienso No quiero activar La vista de héroe A ver, coordinadora, sal hacia ahí Que no, tío Sale hacia ahí ¿Por qué no quiere salir Hacia ahí? Ahí, hombre, le ha costado Con un poco de suerte Me aleja los de atrás Y recuperación, eh Pues me ha fastidiado, ¿eh? Porque no sé si lo... Lo mataré de una. De un turno, me refiero. Porque con Mario le mato. Lo bueno es que estos no se mueven. Están muy cerca. Vamos a alejarlos un poquito... Desde aquí le golpeo. O me pone 0%. Desde aquí le golpeo. Le golpeo. Tío, no me lo puedo creer. No le mato de dos disparos de Mario. Me va a tocar un turno más. Sí. Me activo esto. Y turno del enemigo. Que se queden esos ahí. Me viene de lujo. Que no me vayan dañando. No me golpea el hielo. La gorrinadora está ahí. Es total. La gorrinadora sobrevive. Me va a dar la vida la gorrinadora. Sobreviviendo. La grietita. ¡No! No le golpeo desde aquí. Con Esta. Gorrinadora Recuperación de Spark. ¡No saltes dentro! Uf, uf, liada. Uf, liada. Que esto me lo ha acercado. Esto me lo ha acercado. A ver, ¿cuál es el límite de esta? Esta sí me quedo aquí. Le golpea. Puedo moverme un poquito. Le golpeamos. Me da miedo los de arriba que salgan, ¿eh? Me da miedo el de arriba. No quiero, no quiero adelantar cositas, pero se viene tragedia, creo, ¿eh? Uff, la he cagado, ¿eh? Que solo... ¡No, no, no, no, no! La buena mar Aquí protegido Voy a tirarle ya el lodo, ¿eh? Voy a tirarle el lodo que le vaya dañando Porque solo tengo que matar a uno más, ¿eh? Solo uno más. Al final, este se me queda largo el vídeo, pero bueno. No baja por ahí, pero los, de, los que salen de la grieta igual sí, ¿eh? No, no llegan a bajar. Vale. Vale, vale, Valeriano. Hay que escapar hacia la derecha, ¿eh? Ahí con Mario... Ahora no puedo pasar. Hola. Pero sortea. Uf. Vale. Con Rabbit Peach. Vamos a saltar. Activo la... Gorrinadora aquí para que solo vaya por el de abajo. Me van a golpear a Mario. Y le mato. ¡Oh no! ¡Superado! Superadito. Me voy a recrear. Vamos a darle aquí. Qué mal me lo ha hecho pasar esta mierda de, de juego, tío. Qué mal me lo ha hecho pasar. Obtengo la victoria, pero qué mal me lo ha hecho pasar con eso, con lo bien que iba, tío. Vamos aquí abajo, porque te me frenas, el mando parece como que no está bien cargado ¿o qué... No sé por qué tengo la manía de ir siempre con el, el mismo personaje. cuando se puede cambiar, pero bueno. Mira, me dejaron coger dos. Vamos a coger vidas. Voy a comprar vidas. Pero bueno, conseguimos a Edge. Juanita está súper contenta. Vale. Y me, me lo hace pasar muy mal, ¿eh? Lo voy a poner en el título. Me, eh, Ubisoft me lo hace pasar mal. Porque no es normal que se quede ahí... Pillao, tío, ¿qué quieres que te diga? No sé, no no, no lo veo lógico Vale, eh, vamos a ir A por A por la Rabbids y, y ya está eh, Al final no sé qué enemigos me faltan Qué enemigos no me faltan Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado Que os haya divertido, que os haya entretenido Y nada, una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y más a vuestros enemigos, espero veros pronto en el siguiente vídeo No me falléis